alternativa al cristianismo, o a la religión en general, eh, negando tener eh, fundamentos religiosos, pero a la larga el transhumanismo es una copia burda del cristianismo, una mala caricatura. ¿Por qué? Porque también es una religión, es una religión que tiene sus profetas, que tiene su Dios, ¿no? que puede ser el, la imagen de perfección, es un politeísmo, es un... Puede ser cualquier dios el que tú te imagines, pero aspira o aplica los mismos conceptos, por ejemplo en el cristianismo, el principio de omnipotencia, vamos a ser omnipotentes, vamos a ser omnipresentes, vamos a ser seres virtuosos, aquí tienes el, el imperativo hedonista ¿no? de, de David Pierce, uno de los fundadores del trisumanismo. Que es uno de los creadores de uno de los tres grandes pilares, ¿no? Superinteligencia, super este, longevidad y super bienestar. Entonces, super bienestar implica ser seres virtuosos a partir de la biotecnología. También apela, por ejemplo, a la resurrección. Ahí tienes a Max Moore, eh, otro filósofo transhumanista, que tiene una empresa que se llama Alcor en Arizona, donde por, por módicos 250 mil dólares te puedes mandar a congelar en nitrógeno líquido a menos 273 grados Celsius y eh, en algún momento te van a revivir, ¿no? Eh, para, no con la posibilidad de que alguna vez te revivan. Ahora, si no te alcanza, si eres pobre, si eres un proletario como nosotros, entonces eh, puedes pagar, creo que son 150 mil o 180 mil dólares, y ellos con gusto te van a decapitar, entonces solamente va a quedar tu cabeza. no Y si ya, bueno, incluso puedes hablar de, eh, de congelar a tu perro, si es que deseas que hasta Fido este vive en el más allá contigo, en ese paraíso prometido, a Fido también lo puedes congelar por 6.000, mil dólares. Entonces, fíjate las categorías. Omnipresencia, omnipotencia, resurrección, eh, divinidad, virtud. Es una religión y tiene sus profetas. Y tiene, su, su, tiene sus, sus, sus, sus ritos. ¿No?